Café por la mañana, me endulzas el alma, sueño con el momento, que escapemos de la realidad. Un primer beso, un nuevo comienzo, algo que nos lleve hacia la fe. Este mar de amor me estoy ahogando por tus labios La cartera vacía pero en amor millonario Pero tengo el valor para poder soportarlo a diario Es pésimo mi salario pero puedo cantarte a diario Puedo quedarme horas extras porque estoy en casa y juro que te extraño Puedo presumirte agarraditos de la mano Se me quita hasta el hambre por la razón que te amo que suene extraño, es justo y necesario Lo mucho que te quiero y me da pena demostrarlo Es que esos celos me hacen mucho daño Y el orgullo me hace actuar como un tarado Más que desconcentrado buscando otro resultado Y como más con ella me siento nervioso Como me trago y siento Tan hermoso y sus ojitos luminosos Una reina en su seno Café por la mañana Me endulzas el alma Sueño con el momento Que escapemos de la realidad La felicidad Café por la mañana Me endulzas el alma Sueño con el momento Que escapemos de la realidad I'm